I'm Tiago de Vegeta es la fusión completa América Latina con su música conecta Uniendo países a través de celulares Pintando las notas sobre las instrumentales le faltaré el respeto a mi escritura Yo muevo cráneos, los básicos mueven la cintura Ni tampoco vengo a crear una figura América Latina uniendo su cultura No soy un chiste pero tengo tres coronas Me tomo mi tequila con mi gente de zona Somos francos pero no somos gorilas No aceptamos nazis aquí en América Latina Solo residentes teniendo el control Sin mi sola ni te se puede vivir mejor Escribo mi lingüística encima del metal somos Asesinos, pero de lo lirical No meto golpes como Vargas Pero escribo como Yosa Yo sabía que tengo una espina ni Rosalía Tengo una altura en una canción De Rosalía, escribiendo poesía triste mientras Mon salía Estando en festivales mientras Mon salía Esquivando balas lentas como Matrix hacía, pero no saben Lo que en las peleas mi puta Guns haría Con una pura bala batallar Ganaría, esto suma su manera Leyendo en Sumeria, siempre Sumaría jugando y fumando su maría. No te metas conmigo con esas niñerías Si no te clavo combo como golpes de Di María Soy un Mario encontrando oro en tuberías Tuberías algo que en tu vida entenderías Mi líricas son al estilo de Violeta Barra Como una cárcel porque está llenado de barras Para tu mente te mando a comer granola Antes que te mate un tsunami o una granola A ti te dicen pescador pese lo que pese Porque solo vives manejando tet por redes Te crees mejor porque dices el payaso it. Porque claro, los niños solo piensan en ti Eres racista o en tus improvisaciones Entonces porque tienes oscuras tus intenciones ¿Crees que es mejor un negro con un alma blanca? O un blanco con su alma totalmente negra Piénsalo antes de dar un veredicto O que le dice a la gente que se la pase en TikTok Ironía es que un mexicano no aguante al chileno irá regalando a Estados Unidos sus misiles Que tu presidente piense en sus civiles O políticos queriendo una economía al alinebre! <risa> ¡M si te parable. Hey, yo.